el capítulo anterior de Test and Grow, analizamos el desarrollo de la floración de las Green Poison de Suisich en nuestro cultivo LED Octopus V17 y aplicamos los nutrientes necesarios para esta fase siguiendo la tabla de cultivo para profesionales de la línea Full Cream de Canabú. Nuestras Green Poison muestran un aspecto magnífico y rinden a pleno rendimiento. Sus cogollos engordan y van ganando volumen por momentos. Todo se desarrolla a la perfección, pero algo hace saltar de nuevo todas las alarmas. Alerta biológica. Alerta biológica. Hemos detectado un brote de Tetranicus surticae, un acroma más conocido como araña roja, que ha afectado de forma considerable a uno de los ejemplares de Green Poison y corremos el peligro de que se extienda por todo el cultivo. Intrusos, intrusos. ¿Seremos capaces de superar este nuevo escollo y conseguir nuestro reto? Durante la fase de floración hay que extremar las precauciones debido a que es el momento cuando las plagas son más proclives a aparecer y pueden resultar más dañinas. Hongos, insectos, ácaros amenazan el correcto desenlace de nuestro ecosistema casero y controlar ciertas plagas en una fase avanzada de la floración puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para cualquier cultivador. El inminente momento de la cosecha hace aún más complicado, si cabe, la aplicación de tratamientos, puesto que pueden afectar negativamente el sabor de nuestras preciadas flores y no disponer del tiempo suficiente para asimilarlos o eliminar los posibles residuos que puedan quedar. Por ello, se hace desaconsejable cualquier tratamiento agresivo en la fase final de la floración. ¿Conseguiremos salvar nuestras cosechas de Green Potion del irremediable avance de la araña roja? Para tratar de controlar la situación, vamos a hacer uso de la guerra biológica mediante depredadores naturales de la araña roja, como son el Phytoseiulus persimilis y el Ambriseius californicus. El Phytoseiulus persimilis es un ácaro del género Phytoseiulus, dentro de la familia Phytoseiidae. Es un depredador exclusivo del género Tetranicus o araña roja y tiene un ciclo de vida mucho más rápido que esta, por lo que en circunstancias normales una población de Phytoseiulus persimilis crece más rápido que una de ácaros tetraníquidos. Es muy voraz, consume diariamente unos 20 huevos o larvas de ácaros tetraníquidos, 10 protoninfas o 5 adultos y es capaz de hacer desaparecer una colonia en cuestión de días. El Ambriserius californicus es un ácaro fitoseido de forma pelada, de apenas medio milímetro y de color crema o anaranjado. Su ciclo vital es más largo que el tetánico surficaio. Puede alimentarse de todos los estadios de la araña roja, así como de polen u otros insectos como trips. Y puede sobrevivir sin presa durante un tiempo, por lo que puede usarse también de forma preventiva. En primer lugar, vamos a poner en cuarentena el ejemplar más afectado. A continuación, procedemos con la suelta de Phytoseiulus persimilis que actuará de manera intensa y muy agresiva frente a la colonia de araña roja. Para realizar la aplicación del control de plagas procederemos a agitar suavemente el bote para después pasar a repartir de forma homogénea el contenido sobre las hojas de cultivo y cercano a las zonas propensas a la entrada de araña. Dos días después, en una segunda oleada, Repetiremos la operación con la suelta de Amelisellus californicos, que acabará con la poca resistencia que pueda quedar en las tropas tetaníquimas. Ahora el cultivo está libre de amenazas y a los pocos días nuestros pequeños aliados desaparecerán sin dejar residuos y con el trabajo realizado de manera impecable. Pero por desgracia hemos sufrido una baja. El ejemplar en cuarentena no ha conseguido sobreponerse del ataque de araña roja y este factor puede ser determinante en nuestro reto de obtener un gramo por vatio. ¿Lo conseguiremos?